¿Qué importancia tiene saber que tenemos más de un cuerpo? Bueno, la importancia de saber que tenemos más de un cuerpo no es que sea así como hay muchas otras cosas de las que estoy comentando que son muy prácticas muy de aplicación inmediata el saber que tenemos más de un cuerpo no deja de ser una teoría bonita teoría que puede comprobarse hasta cierto punto para para muchas personas pero que tampoco cambiará tu vida tampoco a, ayudará a que estés mejor ahora bien sí que ayuda el conocer cómo estamos eh, compuestos los diversos cuerpos los diversos niveles que hay en el universo etcétera para ver que todo es un poco más lógico de lo que nos imaginábamos. Si partimos de la base de que la ciencia dice que no existe nada más que lo que podemos ver y tocar, para que nos entendamos, ¿no? Entonces se plantea uh, lo que se llamaría una angustia existencial para muchas personas, el saber de que, bueno, yo cuando me muera no existo, desaparezco, no hay nada más. Uh, y eso puede dar una sensación de vacío. O bien cogerse a una de las muchas religiones que explican o intentan explicar que existe otro mundo un dios etcétera el problema está en que las religiones no tienen explicación en realidad te dicen tienes que creer esto porque lo digo yo porque lo dice un libro sagrado porque lo dice alguien que es un sabio teóricamente etcétera pero no hay manera de que tenga un hilo lógico la mayoría de las religiones sabéis que están explicadas para los niños que éramos hace dos mil años o más de acuerdo entonces ahora nuestra mente necesita explicaciones más o menos lógicas entonces eh, lo que se llamaría la sabiduría perenne te explica y además es posible comprobarlo ¿eh? de determinadas maneras no, ha, no, no voy a detallarlo ahora aquí porque es imposible con este formato corto pero sí que hay maneras de comprobar que tenemos otros cuerpos por ejemplo el cuerpo astral o el cuerpo emocional es muy fácil de comprobarlo y muchísima gente lo ha visto lo ha comprobado etcétera insisto no vamos a entrar en eso ahora pero entonces, al menos para mí, realmente, el conocer que tenemos otros cuerpos junto con otros conocimientos que se pueden ir aprendiendo, me ha ayudado a entender parte de la fenomenología que existe en este mundo, que me ha pasado a mí, y a ser más coherente todo lo que voy viendo y descubriendo del mundo. Por lo tanto, es más a nivel de conocimiento que a nivel de práctica. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido. Thank you.